Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de esta serie sobre Flutter en la que estamos construyendo esta aplicación de finanzas personales A todos los que se están suscribiendo, bienvenidos espero que estén disfrutando de los contenidos y a todos los que vienen ya hace un rato quiero agradecerles por permanecer, por sus comentarios y espero que sigan comentando y pidiendo qué es lo que les gustaría ver En el episodio de hoy, la idea es tratar de completar algunas funcionalidades que nos están faltando como hacer esta animación de cambio de página que no es tan simple como parece y quizás si tenemos tiempo agregar otro tipo de gráfico y el tema de la billetera para así llegar a publicar en el google play de una vez por todas aunque sea una versión beta para empezar a probarla como pueden ver la animación no es la animación de transición estándar ni de Android ni de iOS sino que lo que parece que está pasando es que el botón se expande mientras la pantalla entra desde abajo y luego hace la animación inversa para cerrarse si miramos con un poco más de detalle en el GIF animado acá lo tengo abierto con la aplicación para ver imágenes de OS X que me muestra todos los frames acá al costado y si voy moviendo frame by frame Ahí empieza la animación, el círculo se convierte en el botón rectangular que se va agrandando y cuando está por la mitad más o menos empieza a aparecer desde abajo la otra pantalla hasta quedar totalmente posicionada. Luego de ingresar el número, un poco más adelante, como pueden ver la animación se reproduce en sentido inverso hasta desaparecer así que lo que vamos a tratar de hacer es cómo lograr un efecto aunque sea similar que nos dé en velocidad ese, eh, esa misma sensación utilizando parte de lo que vimos en el último episodio de tips por lo que si no lo vieron les dejo acá el link en la descripción para que puedan ver un poquito y entender cómo funcionan las transiciones entre pantallas para recapitular un poco lo que deberíamos hacer es cuando se aprieta nuestro botón de agregar, que es este que está acá flotando, se hace un push de la ruta Add, lo cual hace que se agregue la página Add Page que tenemos acá, que es la que finalmente muestra nuestro selector de categorías y nuestro teclado, y el botón de agregar. Cuando se cierra, ya sea por la X o por agregar, se hace un pop y debería hacer la animación en sentido inverso lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de encima la animación está por defecto que en este caso es la de IOS por lo tanto vamos a tener que hacer una Page Transition propia para poder manejar algunas animaciones ahí, empezamos creando una clase importamos la librería de Material Design y generamos nuestra clase Add Page Transition que debería ser un Page Route Builder. Vamos a necesitar un constructor para decirle cuál es la página que queremos mostrar después de la transición. Por lo tanto vamos a necesitar un constructor y en ese constructor vamos a llamar a Super. Y le vamos a dar dos atributos. Uno que es el PageBuilder que recibe un context de animación 1 y la animación 2 si no saben de qué les estoy hablando les recomiendo ver nuevamente el video sobre transiciones que simplemente va a devolver la página y el otro es el Transition Builder que va a recibir el contexto la animación 1, la animación 2 y el Child que queremos mostrar y por ahora le vamos a decir que simplemente retorne también la página o sea que no haya animaciones vamos a reiniciar nuestra aplicación y vamos a ver de usar esta transición entonces para cambiar entre páginas todavía no la estamos usando para eso tenemos que venir a nuestra Material App y cambiar un poco cómo manejamos las rutas cuando usamos este Route esto devuelve un widget directamente por lo tanto no nos sirve por lo tanto tenemos que usar el otro atributo que es OnGeneralRoute que recibe un Settings este Settings tiene un atributo que es el Name y podemos preguntar si la ruta que me están pidiendo es barra Add lo que podemos hacer en lugar de retornar nuestra página directamente, lo que vamos a retornar es un Add Page Transition que tenga el child, que tenga como página, el Add Page. Y vamos a importar esta transición. Ahora sí, reiniciamos y cuando le damos a agregar, no hay ninguna animación, aparece simplemente una arriba de otra. El primer desafío que tenemos que resolver es que cuando yo haga clic en este botón, este círculo tiene que empezar a crecer hacia los costados y hacia abajo y convertirse en un rectángulo y eso tiene que pasar exactamente desde esta posición el problema es que como estamos en flutter y tenemos un framework reactivo nosotros no podemos consultarle al widget cuál es su posición x y el alto el ancho de manera simple y directa sin embargo hay un plugin que se llama RectGetter que nos permite obtener el rectángulo que envuelve a un cierto widget en un momento dado que es este plugin que si bien es una versión super inicial funciona muy bien y lo que nos permite es justamente obtener qué área ocupa un widget como acá ven en el ejemplo cuando clique a un elemento les dice las coordenadas exactas que ocupa ese widget para usarlo es muy simple lo primero que tenemos que hacer es agregar la dependencia en nuestro pubspec.yaml y hacer un packages get. Ahora sí, para que esto funcione, lo primero que tenemos que hacer es crear una global key. Esto es una forma de darle un ID único al widget al cual le vamos a pedir las propiedades. Para eso vamos a venir a nuestro homepage state y crear nuestro ID. y vamos a tener que importar nuestro paquete que se llama renget.dart. Una vez que tenemos creada nuestra global key, podemos agarrar nuestro botón y lo vamos a envolver en otro widget que se llama recGetter. Este necesita dos cosas, uno es un key y el otro es el child que está dentro al cual va a medir. Lo que podemos hacer ahora entonces es leer esa recta que la podríamos guardar en una variable que se llame button rect y para leerla, por ejemplo, cuando se aprieta el botón, directamente podemos hacer que rect es igual a red getter get red from key, default key, eh, global key, perdón. Estamos, esto lo que va a hacer es para este key, que sería el del, el del botón, va a obtener las coordenadas y nos los va a guardar en ese objeto button run. Por ahora vamos a imprimirlo y reiniciar nuestra aplicación. Entonces ahora, si yo presiono el botón, vean que acá me da las coordenadas. Left Top Right Bottom de donde está posicionado exactamente nuestro botón eso quiere decir que yo a partir de esa posición ya puedo empezar a trabajar ahora a partir de este momento tenemos varias alternativas lamentablemente este Transition Builder no es tan potente como para poder hacer todas las animaciones fuera de las dos páginas de inicio y destino por lo tanto no es algo viable porque estas transiciones las tendría que poner como widget y yo en este caso quiero tener una especie de stack donde el botón está arriba y la otra pantalla entra por abajo por lo tanto ese tipo de animaciones no la podría hacer acá pero eso no nos impide poder hacer animaciones copadas por lo tanto tenemos que tomar algunas decisiones la animación consta de dos partes una es el botón que va creciendo y otra es la parte que va entrando y casi todo tiene que pasar en simultáneo y tiene sentido que lo maneje la página de add ya que todo pasa arriba de esta página por lo tanto es más interesante que cuando se aprieta el botón, esta página arranque como toda transparente y vayan entrando las cosas. Eso significa que yo voy a necesitar pasarle esta recta que estoy leyendo del botón, se la voy a tener que pasar a mi Add Page. Para poder hacer eso, cuando yo hago el Push Named, tengo un argumento opcional, que es un objeto, por lo tanto yo acá podría decir que mi argument es mi button recto. Con ese argumento, cuando estoy en el main, yo puedo decir que tengo un, el botón rect va a ser igual al settings.arguments. Y de esa manera, hacer un casteo del object de vuelta a una recta. Y luego, a mi página, le podría decir cuál es el espacio que estaba ocupando el botón este que queremos emular. Eso significa que vamos a tener que agregar un atributo, en nuestra página que se llame botón red y agregar un constructor con esos campos. Ahora sí, nuestra Add Page está lista para ser animada. Lo primero que tenemos que modificar es cómo está compuesta esta página, ya que ahora lo que tenemos es un Scaffold y dentro del Scaffold tenemos una columna con cuatro partes que incluye el selector de categorías, el monto ingresado, el teclado y el botón. Pero el botón no lo queremos dentro de, de este esquema, porque lo queremos arriba de todo. Cuando queremos poner cosas arriba de otra, la única opción que tenemos es utilizar un stack. Por lo tanto, vamos a poner un stack por encima el stack tiene children y necesitamos poner un array. Reiniciamos la aplicación para ver que no hemos roto nada y seguimos viendo lo mismo. Ahora lo que queremos hacer es que este submit botón esté en realidad por arriba del scaffold, lo salvamos me apareció arriba pero arriba del todo por lo tanto vamos a tener que ajustarlo un poco en principio vamos a remover este giro que habíamos puesto antes y lo que vamos a hacer es ponerle un, una posición y vamos a decirle que lo queremos abajo pegado a la izquierda y pegado a la derecha y ahí aparece nuestro botón ahora el problema es que este botón si yo lo hago de 80 de alto por ejemplo me está tapando el tablero por lo tanto lo que vamos a necesitar es una forma de definir el alto de este botón y a su vez agregar un alto igual abajo del teclado para que el teclado no se tape con el botón ese alto lo podemos calcular pues nosotros queremos que ese alto sea la distancia entre el borde superior de nuestro botón y el borde inferior de nuestra aplicación nosotros tenemos este valor de top, que es el valor de top que tiene la recta que obtuvimos. Por lo tanto, ese top nos da esta altura total. Es decir, si yo acá uso el botón recto y asimismo en nuestro submit button le digo que tiene ese alto. Cuando entro, voy a poner el mouse justo arriba para que se, a ver si se ve bien. Cuando aprieto el botón de submit, eh, no es lo que quiero. En realidad, lo que yo quiero es que el top de este botón esté en esa posición. Y acá podríamos sacarle las constraints de tamaño. Y ahora sí, el botón toma su tamaño correcto. Ahora, con respecto al espacio que tengo que dejar, en realidad, lo que yo tengo que dejar de tamaño es el alto de la pantalla menos este top. Si yo a toda la pantalla le resto de este top, me queda el pedacito de abajo. Y ahora sí, de nuevo, si yo hago clic con el botón en el margen superior, el botón llega justo hasta ahí de manera correcta. Lo que necesitamos ahora entonces es poder animar nuestros widgets. Y para animar widgets, ya sabemos que necesitamos un Animation Controller. Este Animation Controller lo vamos a inicializar en un Init State. Y necesitamos agregar el Mixing Single -tick Provider Mixing. Eso es algo que venimos haciendo siempre. Y por ahora vamos a darle una duración de 3 segundos para que se vea bien bien la animación. este controller le vamos a dar forward para que empiece a realizar la animación. Y antes de eso vamos a escuchar los cambios. Así podemos hacer un set state para que se redibuje la pantalla. Con la animación ya preparada podemos empezar a animar nuestros widgets. En el caso del submit, lo que queremos hacer es si nuestro controller.value es menor a 1 es decir que la animación todavía no terminó vamos a querer hacer una cosa y si no, vamos a poner el botón. ¿Sí? Vamos a salvar para ver qué pasaría aquí van a ver que yo aprieto el botón me faltaría devolver un container vacío aprieto el botón, pasan 3 segundos y ahí aparece nuestro botón. Lo que queremos hacer acá entonces es un container que tenga un color del mismo color que nuestro botón. Y este botón queremos que esté posicionado en las coordenadas top del botón right, Top en el left del botón, a la, en el mismo right que el botón y en bottom también. Si queremos un rectángulo que tape ese botón. Cuando apretamos el botón de más, esta sería la posición inicial que queremos, que sería el rectángulo que cubre el botón. Y lo que queremos hacer es que los bordes se vayan haciendo hacia derecha y izquierda. Esto sería multiplicarlo por 1 menos el controller.value. ¿Sí? Entonces cuando el controller está en 0, estamos exactamente en el botón. Y cuando el value valga 1, vamos a estar en el left igual a 0. Este borde se va a ir moviendo hacia la izquierda. De la misma manera, queremos el borde derecho que se vaya desplazando hacia afuera. Y el, bot y el borde del bottom también queremos que se vaya yendo hacia 0. Por lo tanto, también podríamos multiplicarlo. Vamos a ver cómo queda. Apretamos el botón. Vamos de vuelta. tenemos algo raro, es como tenemos como un tiempo muerto y eso se puede ver a que nuestra Transition está teniendo una duración, que debe ser esta, que vamos a tratar de eliminar esa duración. Transition Duration, vamos a ver cómo se ve ahora. Sigue sin convencerme, pero por ahora lo no. vamos a dejar así, después vemos cómo mejorarlo. Si quiero hacer un cambio acá para que esto empiece más circular y se vaya como formando un rectangular. Vamos a agregar un Box Decoration y vamos a decirle que tenga un borde redondeado, que sea circular y queremos que nuestro radio empiece con el radio que tiene el botón y el color entonces tiene que estar en el Decoration, perdón. Ahora sí. Más o menos, y esto lo vamos a multiplicar para que también se vaya desapareciendo el borde redondeado de a poquito. Bien, para mejorar esto que no me gusta como se ve, lo que vamos a hacer es crear una animación propia que se llame Button Animation. Y para crear animaciones propias lo que usamos en general es una clase de Twin. Lo que vamos a hacer es un setup acá, vamos a decir que nuestra Button animation va a ser un twin de valor doble que va a ir desde 0.0 hasta 1.0 y esto lo vamos a animar con una curved animation cuyo parent va a ser el controller que va a ser el que guía la animación y de animación fast out slow in esto en es begin end y entonces ahora en lugar de de usar el controller vamos a utilizar nuestro botón animation que va a hacer la transición con otra velocidad y vamos a ver si nos da un efecto un poco más parecido al, al que queremos lograr. Hay un delay ahí al principio que no logro entender todavía por qué, pero creo que el botón entra razonablemente bien. Lo otro que necesitamos ahora es ocultar nuestra, nuestro nuestra y por lo tanto esto lo que vamos a hacer es envolverlo también en una posición y lo que vamos a hacer es tomar el alto de la pantalla y decir que nuestro stop está en ese alto, salvamos y ahora como ven desapareció pero mi pantalla está negra, no nos va a servir mucho si ven cuando yo hago el add se pone la pantalla negra, en realidad en B un position usamos un translate. Si a este translate lo multiplicamos por 1 menos el controller value. Cuando apretamos el add, la pantalla va entrando y en realidad acá tenemos un problema de coordinación. La pantalla entra muy rápido. Hay que esperar al botón, por lo tanto acá podemos esperar a agarrar la animation, crear otro animation que se llame page animation y jugar de vuelta con nuestros valores. Ahora nosotros en realidad queremos empezar en 0.5 y utilizar este page animation para animar el contenido de adentro. No, eso no es lo que queremos, queremos que arranque en 0. O podemos decirle que empiece en menos "-1", para que venga de mucho más abajo. ¿Eh? Y entonces a este sí le vamos a poner un 0,4. No me terminé de convencer, pero antes de eso tenemos que solucionar el problema de la página negra. De páginas negra sea porque en nuestra transición no tenemos nada atrás lo que queremos acá es poder poner algo atrás eso quiere decir que acá yo quiero otro widget que sea mi background si yo puedo tener un background significa que acá cuando yo hago mi transición yo puedo decir que quiero tener mi página abajo de mi página quiero tener mi background quiere decir que también necesito pasar mi background como parámetro de esta transición eso significa que acá yo debería poder ponerle un background perdón, a la transición el problema es que acá no puedo obtener cuál es la página que quiero mostrar atrás y es difícil pasarla por argumentos por lo tanto lo que tenemos que terminar haciendo es comentando esta parte y en nuestro home directamente lo que vamos a hacer es crear nuestra página y decirle qué widget queremos mostrar. Tenemos que importar un par de cositas y en lugar de usar PushName directamente hacemos un Push de nuestra Page Transition. Ahora, cuando aprieto el botón Add, como pueden ver, nuestra nueva página se muestra por encima de la página actual anterior, así todo no es el efecto que estaba queriendo lograr, lo voy a trabajar un poco fuera de cámara porque se está yendo un poco de las manos el tiempo y me parece ya mostré el punto de cómo lograr por ahí animaciones que no son tan estándar. Para lograr el efecto inverso lo que deberíamos hacer, en lugar de hacer este pop, lo que deberíamos hacer es a nuestro controller hacerle un reverse y esperar que termine esa animación de reverse para ver cuando termina la animación. Deberíamos agregar un State Listener y ver si ese status es igual a Animation Dismissed y en ese caso hacer un pop. Vamos a probarlo, la animación de entrada y cuando cierro hace la animación de salida. El botón este no está haciendo lo que yo quiero. Por alguna razón que no termino de entender. Pero ya lo vamos a mejorar. Y le voy a dejar el código con el link en la descripción. Bien, vamos a continuar. Ahí arreglé un poquito el efecto. Está un poquito mejor. Después vean el, los cambios en el código. Eh, es un poquito más de matemática de la que había hecho antes. Con eso queda bastante bonito. Lo que vamos a hacer ahora para ver como luce, es decir que nuestra animación va a ser de 300 milisegundos, que es un valor razonable, ¿Sí? y ahí es mucho más imperceptible. Ahí está bastante bonita. Lo que queremos trabajar ahora es estos dos botones para cambiar el tipo de gráfico entre líneas y tortas. Para eso en nuestra homepage tenemos nuestro mod widget y nuestro mod widget es el que se encarga de mostrar el gráfico. Lo que vamos a necesitar ahora es entonces un estado. Vamos a ir a... Un widget y definir un enum que se llame graph type y que tenga los valores lines y I Y vamos a decir que tenemos un atributo que va a ser el graph type. Eso significa que se lo vamos a pasar en nuestro constructor. También significa que vamos a tener que tener un estado aquí que sea de tipo current type. Y vamos a decir que empezamos con líneas. Cuando cliqueo el botón de líneas, vamos a hacer un set state para cambiar el tipo de gráfico de manera que se redibuje la pantalla. Si ahora hacemos clic, se redibuja la pantalla. Podemos saber que se redibuja pues está imprimiendo acá abajo, pero nos está faltando definir nuestro gráfico. Lo que podemos hacer es este GraphWidget, Widget, vamos a renombrarlo por Lines graph Widget y vamos a crear otra clase que se llame IGraphWidget que sea Stateful, también va a recibir una lista de datos doubles que va a ser los porcentajes y vamos a ver cómo generar un gráfico de pie, En principio lo que queremos acá es devolver un pie chart y esto tiene una serie al igual que teníamos antes, una lista de series a dibujar y esta serie, el domain in Value lo vamos a mantener, lo que vamos a sacar es el tema del color y vamos a ver cómo luce, vamos a preguntar si el graph es líneas Dibujamos líneas. En caso contrario, vamos a dibujar un gráfico de torta. Ahora vamos a ver los datos. Vamos a graficar y saber qué hace. Ahí lo tienen. Y si elijo líneas, me estaría faltando decirle al gráfico cuál es el currental. Ahora sí. Ahí tenemos líneas. Y si seleccionamos torta, vemos la torta. Seleccionamos línea, seleccionamos torta. Vamos a llevar, vamos a agregar poquito más del call, para ver si está bien el gráfico, sí, ahí está, 83% casi del call, no, esto no me está sumando lo que queremos, tenemos tres categorías y cuatro valores, por lo tanto tenemos que agrupar los datos de otra manera, lo que nosotros queremos es para cada categoría antes de crear el gráfico, creamos una variable per categories donde para cada nombre de la categoría tom tomamos, tomamos el valor de esa categoría y la dividimos por el total, entonces nos va a dar un porcentaje y lo convertimos en una lista y ahora sí 83% para una categoría 8 para otra y 8 para otra si incrementamos la de fast food valor razonable ¿sí? ahí se extiende y encima tenemos unas animaciones bastante copadas para los gráficos de torta como pueden ver es bastante simple agregar esta funcionalidad y tenemos unos gráficos muy copados. Bien, antes de continuar con el último feature que quiero agregar, hice una pequeña modificación. Acá decía 0 microsegundos y no me había dado cuenta antes, pero cuando apretamos el más, la pantalla parpadea. No sé si lo llegan a ver en el video. Hay como un parpadeo del fondo que si yo le pongo un microsegundo a este tiempo, ese parpadeo desaparece. Aparentemente el cero hace algo raro y ahí queda mucho mejor el efecto. Ahora lo que quiero hacer es poder clicar alguna de estas categorías y que eso nos lleve a una pantalla donde se muestren todos los gastos de esta categoría, en qué fechas hicieron y poder eliminarlos. Para eso tenemos que venir a la homepage, nuestra homepage. Tiene este mont Widget y este MontWidget Widget tiene nuestra lista. Y ahora sí, cada uno de estos elementos tenemos que hacerlos cliqueables. Nuestro ítem se crea en este helper que nos genera un list tile con el icono de la categoría y todos los demás valores. Esta función on tile ya viene preparada para recibir diferentes eventos como el on tap, así que directamente lo podemos agregar. No hace falta usar un. Listener lo tiene incorporado y lo que vamos a querer hacer es ir a Navigator of Context y vamos a hacer un push named de la ruta barra details y le vamos a pasar como argumento el nombre de la categoría con comillas dobles, el argumento va como keyword, perfecto ahora sí, si clickeamos nos tira un error porque todavía no definimos esa ruta tenemos que agregar en nuestro application, como estamos usando settings, otra vez vamos a utilizar el on -generated route y vamos a decir que si la ruta se llama details, vamos a devolver un details page. Vamos a necesitar una variable string que sea el nombre de la categoría, que lo leemos de los argumentos y le vamos a decir que ese es el nombre de la categoría que queremos mostrar. Ahora sí podemos generar nuestro widget, vamos a crear una nueva page que se llame category eh, details page.dart vamos a crear un Stateful widget solamente por las dudas, después si no lo necesitamos lo convertimos y vamos a importar nuestra librería de material design, tenemos que tener un argumento que se llame category name y por lo tanto un constructor, acá importamos nuestra página y necesitamos, perdón, acá hacer una material page root, no la página directamente. Y esta material page root recibe un builder, que es un widget builder, que era la que recibe solamente el context. Entonces, builder, y este es el que retorna nuestra... Ahora sí, salvamos, cliqueamos al call, y aparecemos en la página en blanco para mostrar los detalles de una categoría. Esta la vamos a hacer. Bien, material design. Vamos a tener un scaffold con una app bar que tenga el nombre de la categoría como título ¿sí? y automáticamente detecta que estamos en una ruta pulleada y nos agrega el back. Así que no tenemos que hacer nada. Fast food. Bills. como body vamos a querer poner un list view y este list view vamos a usar la versión de builder y tenemos que pasarle un item builder, este item builder si vos el atributo es indexed widget builder es decir que recibe el contexto y el índice y vamos a tener que decirle cuántos elementos tenemos una cosa que me está faltando acá en realidad el argumento tiene que ser también necesitamos el mes porque queremos las entradas de este mes en esta categoría eso significa que nosotros vamos a necesitar algo más. Acá podemos crear un details detailsParams, que sea una clase que tenga un string con el nombre de la categoría, que tenga un entero con el mes y creamos un constructor. Entonces cuando vamos a pushear en vez de pushear el nombre, vamos a necesitar pushear un details detailsParams con el nombre y el mes. El mes lo tenemos, el mes no lo tenemos, de hecho recibimos los documentos, se lo vamos a tener que pasar y importamos la librería de details. Ahora que ya le estamos pasando este parámetro, en nuestro main tenemos que castearlo correctamente y se lo vamos a pasar como un nombre params directamente. Entonces ahora nuestro parámetro va a ser un details params, que se llame params. La categoría la sacamos de name y ahí podemos tener múltiples parámetros para el mismo widget. Lo que necesitamos ahora hacer es una query, esa query. La podemos buscar en nuestra homepage o que es parecida. Esta es la query que queremos y la vamos a realizar en nuestro init. Vamos a tener que definir un atributo query, es de tipo stream snapshot. Y esta query depende del usuario, por lo tanto, no la podemos hacer acá. Bien, vamos de vuelta, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en nuestra homepage que era tener un consumer, el consumer si recuerdan lo que nos daba era el estado del usuario si está logueado o no, usando la librería provider y este builder va a retornar nuestro scaffold eh, una llavecita ahí, un retorno menos ahí y ahí tenemos nuestro consumer cuando cambie el state de login me va a pasar ese state en este builder por lo tanto yo voy a poder construir cualquier cosa utilizando ese state, entonces esta query no la voy a hacer ahí simplemente la voy a hacer antes de construir nuestro scaffold, con esto voy a obtener el current user voy a hacer una query para ese user para que el mes sea igual a widget más 1 recuerden que el month acaba de 0 a 11 y en la base de lo tenemos de 1 a 12 y a su vez vamos a querer mi categoría sea igual a el widget punto punto name de esa forma macheo tanto el mes como la categoría ahora vamos a necesitar usar un stream builder para poder leer los datos de esa query y para eso necesitamos usar el widget de stream builder y dentro del stream builder si sí, vamos a retornar la lista real y acomodar un poquito vamos a hacer más fácil vamos a copiar nuestro stream builder que llega hasta ahí y si tenemos datos lo que queremos hacer es un ListView, builder y esto recibe un build context y un índice si no ponemos un circular indication para mostrar que estamos cargando los datos este builder además del item builder necesitamos pasarle la cantidad de ítems que va a ser igual a la cantidad de documentos que tiene el snapshot ahí tenemos la cantidad de documentos entonces ahora un documentos para un ítem sería como agarrar el enésimo documento de esta lista. Entonces, lo que vamos a volver es un list style, donde queremos poner a la izquierda como leading el día en que se hizo ese gasto, y como título vamos a poner primero por ahora el valor de ese día. Ahora, si presionamos una categoría, no funcionó. Porque estamos recibiendo null en algún lugar que no deberíamos. A ver el error es en el detail page. Bien, este mont estaría siendo un valor nulo entonces no le puede sumar uno eso significa que nuestro argumento no está haciendo lo que nosotros queremos por lo tanto lo que estaría pasando es que cuando creamos esa ruta el Mount widget dentro de item estamos pasando este Mount que vendría a ser este ah, probablemente acá en home page no le estamos dando cuál es el Mount. Bien, ese es el problema. Nos habíamos obligado de pasar el nuevo argumento en, en nuestro widget. Para evitar ese error, lo que nos conviene, cuando agregamos cosas que son requeridas, es ponerle el arroba recuadre. Vamos a reiniciar. Cliqueo al call. Y ahora me está diciendo que un entero no es un subtipo de string. Es decir, tenemos un problema de casteo en algún lado. Eso seguramente es cuando armo mi lista. Eso debe ser por acá. Cuando ve este valor. Vamos a convertir a string los enteros y ahí está, ese era el problema ahí tenemos el día 10, el día 20 y el día 27 y los gastos son de 55 5 y 500 el diseño no es muy bonito pero lo podemos acomodar bastante fácil para acomodar la parte del texto lo que vamos a hacer vamos a agregar un stack que tiene muchos hijos y dentro de ese hijo vamos a poner el número de día y vamos a poner por detrás un icono que va a ser el de calendario. Lo vamos a agrandar un poquito y al texto vamos a tratar de centrarlo y este texto lo queremos centrar, pero en realidad vamos a centrar, centrar los bujes directamente y ahí tenemos el número casi adentro del calendario. No está del todo perfecto, pero es una mejora. Vamos a posicionar la mano, me parece que va a estar mucho mejor. Vamos a... Decir que este es un item posicionable dentro del stack y vamos a ajustar la posición a mano. Vamos a decirle que esté left 0 y right 0 para que ocupe de todo el ancho y al texto entonces habría que decirle que se centre. Y ahora tenemos que ir al botón 0 y empezar a subirlo de poquito, demasiado, para centrarlo. Ahí queda muchísimo mejor. Para el valor: le vamos a dar un poquito de estilo pero ya teníamos un estilo de cómo mostrar los números vamos a tomar ese mismo valor y usar este container box podríamos modularizarlo pero el tiempo es tirano podemos ver los consumos de cada categoría y en qué día fue realizado nos estaría faltando decir el mes pero como venimos del mes la verdad no sé si tiene mucho sentido por lo tanto lo vamos a dejar así que nos queda hacer que se pueda eliminar eso es muy simple lo único que tenemos que hacer es a nuestro tile envolverlo en otro widget que se llama dismissable dismissable este, este necesita un key que tiene que ser único por lo tanto nosotros vamos a usar el document day en realidad vamos a usar el document day, eh, eh, ID, perdón, que sabemos que es único, y esto tiene que ser una, este aquí lo que nos permite es que se asegure que cada ítem es único, entonces de esta manera los puede identificar en las animaciones. Si salvamos, ahora vamos a ver que yo puedo mover para la derecha o para la izquierda los elementos y los puedo sacar de la pantalla. Obviamente no me los está borrando de verdad todavía, y nos faltaría agregar ese evento. Para poder borrar algo, tenemos el onDismissed, que es cuando se termina de ejecutar la acción. Y esto recibe además la dirección hacia que el lado se sacó el ítem. A mí no me importa, lo voy a borrar para cualquiera de los dos lugares. Ahora lo que necesitamos es borrar el elemento de la base de datos. Para eso lo que tenemos que acceder es a la tabla de expensas de este usuario. Como ya lo veníamos haciendo. Luego vamos a tomar un solo documento que va a ser este document. ID y sobre este documento vamos a llamar el método delete y dejar que se borre todo, que se borre. Reiniciamos, ya tenemos un pico, una, un sumo de 500, el día 27, lo tomamos y lo borramos. Y si volvemos a la pantalla anterior, no se borra. Descubrí que no me estarían dando porque en realidad al documento. Le tengo que pedir el document ID como con un atributo. Entonces cuando lo voy a eliminar, elimino el document ID. Ahora sí, si sí, selecciono alcohol y elimino con un swipe el 500. Vean que acá me llegó un evento donde alcohol bajó de 560 a 60. Es decir, se me actualizó mi página padre. Y cuando vuelvo, este valor bajó. Este valor bajó y se como los porcentajes y también tengo mi gráfico de torta donde ahora fast food es el mayor acá faltaría algún tipo de leyenda pero no es nada grave y de esa manera me puedo dedicar a borrar las cosas que no necesito puedo agregar nuevas y creo que es eso daría por completada la primera etapa de esta aplicación y ya podríamos llegar a publicarla podemos cada usuario puede manejar sus gastos, puede agregar y borrar datos y puede verlo en distintos formatos. Nos quedan todavía algunos detalles por mejorar, pero no es nada crítico y creo que es hora de publicarla en el Play Store, aunque sea en un canal beta, para que si ustedes quieren puedan bajarla y jugar un poco con ella a ver cómo la podemos romper. Antes de publicarlo obviamente, tengo que ir a la consola de Firebase y configurar los permisos de la base de datos para que los usuarios no toquen datos entre sí, pero es algo que no tiene mucho que ver con Flutter, así que lo voy a hacer fuera de cámara. El video va a terminar acá, ya creo que se va a quedar de bastante largo cuando lo edite. Quiero agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final del video, Espero que les haya servido y que me dejen sus comentarios de qué les gustaría ver de mejoras en el futuro. No se olviden de suscribirse, de darle a la campanita y de compartir el video si realmente les gustó. Nos vemos la próxima semana y hasta luego.